¡Tenme de vuelta! ¡Tenme ¡No roban las pensiones a mi de independencia! ¿Dónde está? Yo no veo nadie. Mira. ¡Ah, coño! Son dos ahí por ahí. Empieza eso, eso, eso, eso. el pleno. Creo que está preparando la intervención. Ya, pero a ver hay? si ¿Sí? ¿Sí hay gobierno. Yo no puedo hacerlo, yo no puedo subir las pensiones. Políticos, escuchad, no nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Lo único que puedo es sumarme a vosotros. No nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Defendiendo en todos los programas la, la gente mayor que ha levantado este país, que tal, se merecen tener unos salarios dignos. No nos faltan recursos, nos sobran si sí, sí, es el discurso mío, joder. Si la persona o no se queda ahí en discurso. ¿Qué quieres que haga? Que mate a alguien. que yo no puedo no firmar un decreto. No nos faltan recursos. Nos sobran los hombres. Y lo sabéis, que lo digo en todos los programas de televisión. ¿Qué quieres? Conforme a mí, de sí, presidente del gobierno de España. Bono social para los pensionistas. Sí, no... Y yo lo apoyo. Yo estoy uno más. Bono social. Para los pensionistas. Con vosotros lo he dicho en todos los programas. Lo he firmado la plataforma de pensionistas. De la Constitución en la Constitución? Actualización de las pensiones bajas. De la Constitución en la Constitución? Y subida con el IPC de las altas. De la Constitución en la Constitución? Por ley, sí, sí, para ya, ya. siempre. Firmado por revilla. Sí, ¡Ay, ay, ¡Ay, ayer, las cuatro. ayer, ¿qué hablando yo ya. ayer, ayer, ayer, ayer, Que las ayer, tengo 71 y no cobro ni pachufas y todo una vida trabajando. Ahora trabajado en el barrio pesquero desde los tres? Y los que se han metido en el gobierno, que van a dormirse y a mirar el teléfono, que no han trabajado en su vida y cobran buenos sueldos. Lo primero que hacia nosotros no han tenido ninguna clase de respeto. Porque ningún político ha tenido los altos huevos, que yo voy a decirlo así, de defender ese dinero que estaba de las pensiones, que lo no han sacado para pagar la miseria de, de, de los bancos. Sí. La miseria de los bancos es dinero y, y, y encima el sufrimiento de, claro, de las eh. personas. Así es, claro. Pues que viene, y que digan que no hay dinero. Sí, sí, las no, hay dinero. Lo que pasa es que bueno, lo han robado. Pues no y si no, que tengan los altos huevos de defender que el dinero de las pensiones no se eche mano. Que No se toque se y, sino que se meta, y sino que se meta en los presupuestos del Estado. Eso es lo que va a haber que hacer. Sí, sí. Oh. A mí lo que me fastidia de los políticos es las putas palabras buenas que tenéis y los hechos tan no, cobardes pues, no, que tenéis. ya hoy en día ni eso. Eh. Cobardes, Hola, cobardes son. Tengo nietos y tengo a hijos. Hijo. ¿Sabes? Y por eso estoy aquí, y por mi dignidad de persona mayor. Me muy que yo me he pesado que... muchos años en huelga en el País Vasco por defender mis derechos. ¿El tema de la sí, dependencia? Sí. ¿Dónde está el tema de la dependencia? Que eso lo tenéis ahí, ahí dentro. Estoy, estoy ¿Diente? con ello. Eso lo llevo yo. Bueno, pues, bueno, pues llevamos décadas, ¿eh? Bueno, pues pasando... ya cogeremos ese documento, yo yo documento y... Eso lo llevo yo y les ¿vale? he presentado un de enmiendas al tema de la dependencia. Y estoy en contacto directo con pues el centro. Porque había que meter, porque la dependencia no es una cosa sola, es el asistente, es la ayuda a domicilio, es, es las plazas, créeme que me estoy haciendo un experta en dependencia y estoy pues no, y estoy y estoy en ello eh pues no tardes. ¿eh? no, no tardes, escucha ¿eh? de todo es mi lado? nombre es Marta y soy diputada de Ciudadanos no tengas ningún problema en venir cualquier día aquí y decir vengo a hablar con Marta de Ciudadanos no, y, si, y nos es, sentamos si los temas, y hablamos está bien que lo estudies pero está muy estudiado ya a nivel estatal así. no estabais con esas labores eh a nivel sí, nada, no, no estaba con esas labores a, a levantar los impuestos al copete a los que tienen Sí, sí a los de arriba, eso está. No, a, a de abajo, déjale estar. No, no, nosotros siempre hemos defendido no. la clase media estaba y trabajadora, la la las, las, no las pensiones privadas. ¿Ale? Políticos, bajar, escuchar el grito del pueblo de los pensionistas, somos mayores pero no idiotas, no a las pensiones de miseria, no a las pensiones privadas, no beséis al IBES 35, no beséis la bota de vuestros amos, que os pisan. Escuchad, sois administradores, no sois los amos, somos nosotros los que estamos pagando. Ay, le, le, le, le, reforma le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, de le, le, le, ¡Sonista! ¡Si sí lo eres! ¡Claro! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Comodan las pensiones, sanidad, educación y sí, dependencia. De Disfrutar al sabiés cuando no se muere. este país, si es llegamos, llegaremos sin los dientes. Y gobierne, que gobierne, las pensiones se defienden. ¡Digo! Las se Políticos, no nos faltan recursos, nos sobran ladrones. No hay tanto pan para tanto chorizo.